Y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a reconocerlo y a testimoniarlo, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces les preguntó, «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?» Pedro respondió, «Tú eres el Mesías». Jesús les ordenó terminantemente que no le dijera nada a nadie acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, «Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Jesús quiere recoger la opinión de los otros. Él es siempre un Dios humilde, que le interesa captar qué es lo que nosotros los humanos hemos comprendido de su presencia. Por eso, con dos preguntas cruciales, invita a los discípulos a estar siempre en discernimiento y atentos a la realidad. ¿Quién dice la gente, la multitud en general? Que es Jesús. ¿Y qué dicen ustedes mismos, mis discípulos? ¿De quién soy yo? Pidámosle al Señor que también podamos ser hombres y mujeres que se interpelan y que interpelan a otros para saber más de Dios, para remecer a veces las conciencias dormidas, para ser evidente lo que a veces está un poco oculto o olvidado. No nos cansemos de responderle a Jesús siguiendo el ejemplo de Pedro, diciéndole que de verdad...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 y Espíritu Santo les acompañe siempre.